Nosotros como familias vemos como una oportunidad ¿no? la introducción de las nuevas tecnologías y de los iPads y de los tablets en clase, de manera que nuestros hijos hijas puedan eh, adquirir nuevas competencias, competencias digitales y reforzar el proceso de aprendizaje en otras asignaturas. ¿no? Pero bueno, como toda oportunidad también tiene sus riesgos y en ese sentido vemos que tanto en, en colegio como en casa hay que hacer una supervisión ¿no? de la utilización de este tipo de herramientas de manera que se utilicen para la educación y no para otros temas. ¿no? Y en ese sentido, nosotros como Asociación de Padres vemos que debería haber dos líneas de actuación respecto a las familias. ¿no? En primer lugar, formación, formación a los padres por parte del colegio, por parte de la asociación de padres, para que sepan acompañar a sus hijos en la utilización y en la introducción de estas herramientas en la educación. Y por otro lado, herramientas como esta que permiten el control, que permiten la supervisión y que permiten de alguna manera eh, ayudarles a utilizar adecuadamente eh, este, estas tablets o estos iPads.